hablar brevemente de los perros en el trabajo Susana se ha traído ¿cómo se llama? Alba a Alba. y yo me he traído a Kisi ahora tenemos un temilla que Kisi y Alba no se llevan muy bien No, Kisi la provoca y Alba se siente un poquito como provocada Se acaban de conocer. y se acaban de conocer no, pero la, la provoca, es muy provocadora Kisi, ¿eh? Pequeña pero provocadora ¿Qué ventajas ¿Qué ventaja, Susana, de traer los perros al trabajo? ¿Qué ventajas tiene? Ventajas. Ventajas. Madre mía, me da hasta miedo decir las ventajas. venga Ventajas. Ventajas, eh, ventajas que los perros son bastante terapéuticos. Eh, para personas que tienen problemas de ansiedad, de estrés, problemas de autismo, enfermedad de autismo Son muy terapéuticos y te bajan el nivel de ansiedad y el nivel de estrés Si padeces problemas de estrés o de ansiedad te bajan los niveles Y si tienes la enfermedad de autismo en niños que es muy dada eh, Ayudan a los niños autistas a relacionarse Entonces, ventajas, Luis, de perros en el trabajo Aunque hay muy pocas empresas que dejan llevar a los perros al trabajo hay muy pocas empresas todavía. En Madrid hay siete empresas He leído un estudio totalmente real hoy Que hay siete empresas exactamente Que dejan llevar los perros al trabajo Temas todo de tecnología, de ordenadores Dejan llevarlos al trabajo Pero quitan el estrés Y la gente que trabaja con ellos Dicen que tienen siete ventajas ¿Cuáles son? Porque eh, esta emisión tiene que ser muy rápida Aumenta la creatividad No es por mí, ¿eh? chicos, no es por mí Hemos sacado a Alba a la terraza a Alba no nos han dejado tener a Alba aquí en la emisión, ten cuidado Susan, Susan. Se ha ido Kishi. Alba a a Se ha ido Alba ya Se ha ido Alba, o sea desde que... luego el estrés no lo quita o sea que ya Aquí es... en la emisión hemos querido predicar con el ejemplo Y hemos traído a Kisi Alba es que es más grande No y es un cachorrillo, tiene 10 meses Y es muy juguetona Venga Susan, ventajas, ventajas. En el trabajo eh, aumenta la creatividad. Aumenta el trabajo en equipo. Si te llevas la mascota al trabajo. Aumenta... Eh, ¿Qué más cosas? Aumenta. Son muy Con La sociabilidad, porque el hecho de tener eh, la mascota en el trabajo hace que hables con otros compañeros. Con la excusa de la mascota... Oye, yo cuando voy a correos, llevo aquí sí. Y allí no lo pasamos todos, los empleados de correos, yo, otros clientes. Se alegran, se alegran. Efectivamente. Y luego aparte, aparte de eso, eh, hay una hormona luz, que no sé si la hormona se llama sí, sí. la hormona Oye, que... <risa> <que la> <risa> Por favor. Esto, es... Esto ya se está saliendo de madre ya. Mira, mira, mira quién está ahí atrás. ¿Quién está ahí atrás? <risa> está... <risa> Es que no le dejan, aquí sí la dejan porque es muy pequeña. Una paciencia, los camareros de va más que el Santo Jos. Aquí sí nos la dejan meter, pero es como ha metido a Alba, que es el de ella, el de Susana, y, es, y se han empezado medio a pelear. Y ya aquí nos han la dicho. paciencia aquí más que el Santo Jos. Que el Santo Jos. Total, que tenemos que ser una misión muy, muy rápida. Pero mira, a pesar de todo, aquí estamos contentos, emitiendo con Kisi, sí. Susana de Prisline y Luis de PrisLine. Pues nos ha quitado el estrés la tontería nos ha quitado esto. nos han acelerado la hemos hormona de la oxitocina y de, tenemos más felicidad estaba a punto de cerrar la emisión porque aquí ya van a cerrar ya cuando ha venido alba la que, bueno, está que liado. queda una hora todavía queda, ¿eh? sí, una hora que va a ser 10 minutos porque nos están mirando que hay que cortar ya la emisión pero chicos que lo sepáis que es bueno llevar los perros al trabajo claro si nos dejan en la empresa llevarlos por cierto en google dejan tengo, aquí, tengo aquí un listado de empresas, espera. Venga, dilas, corre, antes A de ver. que ya tengamos que cerrar ya. Y podéis preguntar lo que se os ocurra, ¿eh, chicos. Los perros eh, aumentan la creatividad, el trabajo en equipo... Le realzan, tiene una hormona que es la suetocina, que es la de la felicidad, que te hacen sentirte más feliz. Yo desde luego, a todos los, siempre voy con quise al trabajo. ¿Cómo te sientes tú ahora, Luis? Voy de maravilla, pero claro, ojo, claro. mira, en muchas emisiones, la habréis visto. Tú misma me decías el otro día que había salido en la emisión que hicimos de, de los derechos de la mujer y la igualdad. ¿Qué pasó? Pues que llevé aquí, sí, yo casi siempre la llevo. No, siempre, siempre, siempre tú casi, siempre la llevas, sí. sí. Eh... ¿Tienes no preparado el material o te lo digo yo? Eh, no tiene las tengo, empresas. Tengo las empresas bueno, que Bueno, yo digo, que hay en deja llevar a todo el mundo que quiera al trabajo Porque a su Porque Chris se hace de casa. Y como se hace de casa, pues todo, todo el, mundo el mundo puede trabajar con su perro. Con su perro con su gato. Pues, claro. Google deja llevar mm, perros a, a, a. Ojo, Google solo deja los perros. Nestlé no, también. No por nada, pero es que dice que o deja perros o deja gatos. Cuando ellos se el pelean, pues decidieron que perros. Nestlé, que es una multinacional también. Yo tengo el Congreso de los Diputados de Estados Unidos. Ah, creía eh, que iba a de aquí. Y, la, y no, la, no me lo creía. En, ¿eh? las reuniones, en las reuniones dejan meter cada uno su mascota. Perfecto. Porque dicen que la hormona de la oxitocina se le acelera Relaja. y dice que las reuniones son más positivas. claro, muy, Oye, estudio. muy buena idea. ¿sí? Muy buena idea. Eh, yo tengo que disminuyen el estrés. ¿Vale? Tanto del dueño como de los compañeros de trabajo que mejora la comunicación lo que os decía antes porque con la tontería que está allí la mascota pues eh, surgen conversaciones entre compañeros de trabajo claro. y eso al final beneficia la productividad y la comunicación de todos que fomenta la creatividad y, y el aumento de la productividad eso si la mascota antes que los niños no hombre los niños también yo dejaría por supuesto pero es que ya hablamos de las mascotas claro, hablamos pero efectivamente en el campus de google pues, y en google también te dejan llevar a los niños pero es que hoy estamos hablando de las mascotas. Otro día hablamos ah, no de. No, lo no lo sí, sabía yo. Sí, sí, pero la, la observación es buena, ¿eh? Los niños también, pero hoy hablamos de mascotas. Pero es verdad. Sí, Otro sí. Día hablamos hoy de mascotas los en, en empresas. Los niños en el trabajo. ¿Dónde está hospitales? Alba? ¿Puedes puede salir en la misión? En, Alba no. El... Escucha, ah, vale. a ver si. No hay nadie afuera, Escucha. a ver si solo falta que nos roben al perro. Escucha, que lleva, sí, sí, sí. Por, Por favor. Es que Alba está sola ahora en estos momentos fuera. No es ¿eh? importante que le canten a los perros y que les hablen es una terapia para ellos. Ah, nos están diciendo que es muy importante eso, que, que, que, les, que les canten y que les hablen sí. y que les hablen en un tono en relajado de voz. Es muy importante porque ayudas a, a estimularlos a relajarlos. El dueño, poderse llevar el perro o la mascota al trabajo, le disminuye su sentimiento de culpa de dejarlo todo el día en casa solo. Y por supuesto el perro te lo agradece un montón, o el gato. Sí. Sí. ¿Vale? sí, y luego hay una hormona que es de la que yo hablaba, que es la oxitocina, sí. que hay un estudio que metes al dueño en una habitación con el perro es verdad, esto no es mentira, que es que hay un estudio real <risa> y, te, y la hormona se acelera de una manera que salen, a, han hecho estudios que se hace un análisis y sale el perro y el dueño con la hormona por los aires claro. o sea, Voy, mírame, acelera con, mírame yo con Kishi, feliz, acelera mucho feliz, la felicidad estoy feliz, yo con Kishi, estoy feliz que han hecho análisis y el vínculo entre un dueño y un perro dicen que es similar al de un padre y un hijo, que es similar porque se crea una hormona, que es la que estamos hablando, y es un vínculo muy parecido, por no decir igual, entre un dueño y un perro, un padre y un hijo. Yo tengo, yo cuando trabajo, desde que tengo aquí, sí, sí. trabajo mucho más a gusto y mucho más relajado, incluso en situaciones complicadas, a veces de estrés que todos tenemos en el trabajo, pues oye ella viene, te da unos lametones, chico, y se te olvida todo. Y luego tomar mejores decisiones. Mira, aquí está bueno. Alba. ¿Dónde está Alba? A ver mira, detrás si puedo... tuya, a ver, échate para ah, allá a ver, Luis. Mira, mira, chicos. A intento... la izquierda. Sí, a ver, a ver si pueden ver. A ver, a ver si la pueden... Mira, no. ¿Esto lo podemos es ver? Es que sí, claro, pero. A ver si viene a. a Alba. Ahí sale. Mira, ¿veis a Alba? Mira, Alba. Uy, pero si sí, es que si sí no se lleva muy bien con Alba, pero. Coño, está ahí, está ahí, Alba. <risa> bueno, chicos, que os vamos a dejar ya que nos tenemos que ir seguir todos los vídeos que tenemos en el canal de PRIXLINE vale, en YouTube los podéis ver todos y nos vemos en la próxima emisión, vale? Que un abrazo a todos. Quieres Venga. añadir algo, Susana? Pues nada, ya? Es, es un vídeo un poquito express, pero bueno, yo creo que queda claro. Hasta otro día. Sí, espera, espera, que voy a cortar la emisión. A ver, a ver. Hasta otro día. A ver, a ver, un vídeo rápido a ver. y express, pero bueno. Un vídeo rápido y ya.